Leyenda El Zorro de Tres Patas Hola, ¿qué les voy a contar? Les voy a contar una leyenda de la provincia de Entre Ríos que se llama El Zorro de Tres Patas Había una vez un zorro que estaba escondido en su cueva estaba muy triste su mamá no estaba y tampoco aparecía por el lugar Tenía mucha hambre y necesitaba saciarla. Estaba muy triste. Al anochecer se fue a buscar algún lugar donde saciar su hambre. Cada vez tenía más y más hambre. El estómago lo tenía cerradísimo. El zorro despacito fue avanzando hacia el campo, mirando cada lugar. Despacito, avanzando. De repente llegó a un lugar. El zorro, sorprendido, vio unos hermosos huevos grandes y blancos. Dijo, mmm, ¡qué ricos, cómo me gustan! Entonces saltó al techo del gallinero y el zorro miraba esos inmensos huevos grandes deleitándose. Mmm, ¡Qué ricos esos huevos, cómo me gustan! ¡Blancos, brillantes! El zorro decía, ¡quiero comer esos huevos porque tengo mucho hambre! ¡Cómo me gustan! Y bajó del techo. El gallinero tenía una puerta de madera. Frente a ella escarbó la tierra, logrando entrar al gallinero. Entonces el zorro despacito, agazapado, fue avanzando, pero en el camino había un perro durmiendo, inmerso en un sueño profundo. Despacito el zorro agazapado fue avanzando hasta llegar al lugar. Ahí vio esos hermosos huevos grandes. ¡Quiero comer esos huevos! Finalmente los agarró y se los comió. Quedó muy satisfecho. ¡Uf, qué ricos que estaban! Al fin mi panza está llena. De repente, el perro se despertó y lo vio al zorro. Salió corriéndolo. Y el zorro sorprendido salió corriendo también. El perro lo corrió hasta el largo de la cadena. El zorro se reía sin parar. De repente, al zorro le dio sueño. Se recostó sobre el pasto verde del campo y se durmió. Estaba muy cansado y estaba muy satisfecho. Al amanecer, el dueño del campo salió a hacer una recorrida. Abrió la puerta de un depósito. Asombrado, vio como el zorro dormía plácidamente. El dueño dijo en silencio, "Zorro". ¡Ya vas a ver! Fue a comprar una escopeta. Verdaderamente así lo hizo. Volvió al depósito y allí, apuntándole al zorro, se escucha a lo lejos el mugido de una vaca. De repente el zorro se despierta con el ruido y el dueño dispara. El zorro corre escapando de tal situación. El dueño dice enojado. ¡Otra vez se me escapó este zorro! Nuevamente, en un anochecer de mucho frío, el zorro volvió a sentir mucha hambre. Necesitaba comer y buscar comida en algún lugar. El zorro entonces decidió salir caminando en busca de comida para saciar ese terrible hambre. En esa búsqueda, sorpresivamente, vio un hermoso pavo gordo. El zorro dijo entre sí, mmm, ¡qué rico! Justamente lo que necesito comer. ¡Eso quiero! El zorro siguió caminando, pero se dio cuenta que en el suelo había una trampa. El zorro pensó entre sí, ¡muy vivo el dueño que pensó que iba a caer en esta trampa! El zorro riéndose, saltó la trampa y siguió caminando. El pavo seguía allí, gordo, reposando. El zorro dijo, mmm, qué rico para comerlo. El zorro lo agarró y se lo comió. Al querer salir, una trampa le atrapó una pata a los tirones haciendo mucha fuerza logró descalzarla y salió huyendo al amanecer el dueño salió de recorrida y en ese momento se dio cuenta que el pavo no estaba otra vez el zorro se lo comió se lo llevó dijo el dueño zorro ya va a saber buscó su escopeta y en compañía de su perro salieron en búsqueda del zorro Llegaron a la cueva del zorro. El dueño vio al zorro que estaba ahí, pero parecía muerto, indefectiblemente muerto. ¡Duro! ¡Pastas para arriba! El dueño se rió alegremente de esa situación. sacó al zorro de ese lugar tironeándolo. El perro se reía a carcajadas. Pensando, al fin el zorro está muerto. Y los dos se fueron. El zorro inmóvil en el suelo parecía muerto, pero no estaba muerto. Abrió un ojo, abrió el otro y observando para todos lados se puso de pie. Y con tres patas, con tres patas, salió huyendo de ese lugar. El zorro dijo, nunca más volveré a comer gallinas, nunca más pisaré ese campo, nunca más. Fin.